Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Este día viernes, concluyendo ya nuestra semana, para glorificar, para darle gracias a Dios. Este nuevo día que el Señor pone en nuestras manos, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos para que lo iniciemos dándole gracias al Señor. Vamos cada uno a pensar en aquella cosa, aquella situación, aquella experiencia que hemos vivido, y que hoy nos invita, nos mueve a decirle gracias. Gracias a Dios, gracias por todo señor Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Te le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal de el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los prójimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, aunque tiene una mala intención la pregunta, la respuesta es clave. Y la pregunta también, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús nos resume hoy todo en amar a Dios, sobre todas las cosas, con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón y al prójimo como sí cimiento. pues en ese día para amar a Dios en nuestros actos, en nuestras palabras en nuestras acciones, este día amemos a Dios, y amemos también a nuestro prójimo, en el amor al prójimo se evidencia el amor a Dios que el Señor los bendiga, los guarde los bendiga. un abrazo mis queridos hermanos